Una de las cosas que no queda muy claro cuando hablo con las personas es realmente qué es el ego y cómo influye en nuestras relaciones. Mi nombre es Marcos Montivero y en este breve video te voy a contar al respecto. El ego es lo que nosotros formamos, la imagen que nosotros formamos de nosotros mismos. Mi nombre, mis títulos, a qué escuela fui, qué amigos tengo, qué apellido, si soy importante o no soy importante en el, con mi apellido, en mi familia, dónde vivo, cómo me visto. Yo voy formando un personaje, como si fuese en una película. Y ese personaje, con ese personaje yo salgo a la calle. Me relaciono con las personas. Yo no soy igual en un club social que sentado con mis amigos en una plaza, tomando una gaseosa o tomando mate acá o lo que fuere, no me comporto de igual forma, incluso he visto, a mí que me gusta prestar atención, he visto a el mismo grupo de personas comportarse de forma diferentes en dos lugares diferentes. Y vos decís ¿por qué? En un lugar estás así, muy importante, y en el otro estás relajado y charlando con buena onda. Entonces, eh, primero eso, que es el ego? Eh, es la imagen que nosotros nos ponemos arriba, como en la película El Sustituto, si no la viste, mirala porque está bárbara. Me pongo un, una piel, y con eso salgo, ¿no? Con todo lo que creo ser o lo que dijeron, lo que, lo que creen que yo soy, lo que esperan de mí, lo que yo quiero que crean de mí, ¿no? Todo eso es el ego. Eh, y hay parece que a veces no queda muy claro que hasta he escuchado uno de los más reconocidos conferencistas del momento diciendo que el ego era algo bueno, que, que es importante tener ego porque vos con el ego te, te la crees y podés crear cosas y salir adelante. Mm. De los cientos de comentarios, hubo dos o tres solamente, entre los cuales disentimos, disentimos, Yo fui uno de los que dijo, no me parece que sea nada bueno en ningún momento, ni siquiera aunque vos te la creas y hagas cosas. Eh, creo que tendrías que hacer cosas desde otra intención y no desde refregársela a los demás o sentirte súper poderoso o una fe fatal. Entonces, por un lado, ¿eso qué es? Por el otro, ¿cómo influyen las relaciones?, que es justamente por lo cual hago este video. Si yo estoy, desde, desde el principio de la interacción, en, entro a la interacción, considerando que vos sos inferior, que vos no estás a la altura, que vos sos un boliviano, que vos sos una gorda que no sabe nada, que vos sos un pelado botón, que, no sé, que como yo soy ingeniero y vos sos un muchachito, no tenés nada que enseñarme. Yo estoy de, de, desde el principio de la relación yo ya estoy formando muros, yo ya estoy limitando. Y el problema de la limitación es que no solo yo me limito hacia adentro, hacia sino también se limita hacia afuera. No puedo, no puedo eh, sacar, no puedo influir de forma positiva en esa relación y tal vez es muy probable que yo no conozca a la otra persona realmente. Y capaz la otra persona... Eh, no solo quizás yo pueda ayudarla, también es, quizás esa persona me pueda ayudar, yo no sé realmente quién es. Entonces, y si realmente sé quién es y yo estoy interactuando solamente porque sé quién es y qué puedo conseguir, también es ego, también es ego, también es mezquindad, también es falsedad, conveniencia. Entonces, cuando yo trabajo desde el, desde el ego, desde el ego yo ya estoy pensando algo que vos sos o te estoy poniendo en una cajita, yo mismo estoy condicionando toda esa relación y estoy limitándola. No va a ser como debe ser. Por ahí me pierdo oportunidades de conocer personas maravillosas. O por ahí yo me pierdo la oportunidad de ayudar a gente o de compartir algo. Solamente porque estoy mirándole las zapatillas. Solamente porque estoy viendo dónde trabajó, o en qué moto vino, o en qué auto. Ah, no, anda en bicicleta, y Entonces, eso es eh, muy importante, por lo menos, para, no sé, por menos para mí es importante porque creo que eh, las relaciones personales que nosotros tenemos, la profundidad, la calidad, es una de las cosas más valiosas que tenemos en, en nuestra vida. Y si nosotros vamos por la vida teniendo eso de importancia y de ego, y respetame y respetabilidad, te estás perdiendo gran parte de la vida. Te estás perdiendo gran parte de la vida y, y algo más que me estaba olvidando. El ego, cuando, cuando eh, enfocamos la relación desde el ego, nosotros nos metemos en una burbuja. ¿no? Que nadie, Entran algunos nomás, ¿no? entran entran los importantes, los que nosotros consideramos importantes o que le podemos sacar algo, que podemos obtener algo. Pero nos, no, nos estamos eh, aislando del resto. Estamos viviendo en ese mundo de fantasía y de autoimportancia. Entonces yo no sé si vos querés eso yo no sé si alguien te dijo que el ego es bueno yo te digo que no y lo que yo te lo digo lo que yo te estoy diciendo está respaldado por años de estudio y porque vengo aprendiendo y vengo aplicándolo en mi vida no estoy hablando porque solamente porque lo leí en un libro lo vengo aplicando en mi vida y puedo saber lo que es vivir desde el ego porque lo he hecho y puedo saber lo que es vivir desde la humanidad entonces desde una conciencia despierta y por último ¿Cómo? Porque muy lindo si llegaste hasta acá. ¿Cómo? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago ahora? Eh, tenés que conocer la intención desde la cual estás trabajando, desde la cual estás eh, relacionándote. ¿Cuál es tu intención? Tu intención es que el otro te vea, que sos re importante, eh, qué linda, mira, que te diga, wow, qué linda que sos, qué bella. ¿Qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué, ¿Qué es lo que querés cuando estás eh, conectando con el otro. ¿Te interesa conectar o te interesa que te halaguen y que te digan que sos divina, eh, que tu auto es fantástico, que tu trabajo es re importante, que tenés los hijos más bellos del mundo? Eh, ¿Cuál es tu intención? Si vos entendés, si vos sos suficientemente consciente y humilde para poder uh, monitorearte, mirarte a vos mismo, a vos misma y ver cómo te sentís y qué querés conseguir desde qué emoción estás relacionándote, entonces el ego se va a ir disolviendo poco a poco y vas a poder tener relaciones más humanas, más reales, más naturales, más tangibles, eh, más profundas eh, y desde un nivel de conciencia más auténtico. Nada más, mi nombre es Marcos Montivero, si te gustó el video, compartilo para llegar a